Eligiendo el camino que me lleva al actitud, lo que traigo lo combino con el ritmo en plenito. No me caigo aunque derribo, todo tu estilo me lazo. Y esta mierda que te canto la escribo, tira en el buffet Uh, el ánimo, que te hace perder salud, contamino, camino, la cruz con que camino estoy haciendo no va para siempre. Vivo por la música aunque no me den ni 20 Todo lo que te pedí, va el vino y la energía. Lo que el ritmo sobre el beat es lo que me mata en fin. Y uh, el ánimo, ánimo que te hace perder salud, contamina la cruz con que camino. Que digo lo que soy, soy, soy Sé lo que ritmo me persigue Donde voy? Voy, voy, voy Ella no me quiere por lo cambiado Que ey, estoy ey, Pero ey. lo que cambio lo hago para vivir mejor para vivir mejor oh. Let it be or oh, let it go Soy así, nada cambió Tengo lo que queré, voy yeah. yeah. Cada quien el día yo, Ya sé que no hace lo que yo creo que queré, voy nah. nah. No voy a cambiar soy Nací rapping, muero yo No soy rapping, no soy boy hey, yeah, yeah. Afuera ya salió el sol No lo cambio por tu bol Pero sí por money and drugs, hey. Tú, el ánimo Que te hace perder salud Contaminó. La cruz Con que camino Te va a llevar al ataúd Pero a mí no Pero a mí no hey. Tú, el ánimo Que te hace perder